Netflix ya nos avisó a todos de que se viene la segunda temporada de Merlina, esta Vamos. serie de la hija de los locos Adams que la va siguiendo en su paso por eh, la academia Nunca Más y su relación con todos sus compañeros que tienen como habilidades bastante extraordinarias. Más allá de lo que fuera serie, hay un, uno, uno de los capítulos de Merlina, que ese es otro de los nombres, uh -huh. más allá de miércoles, eh, o sea, que se que hizo en muy viral. En inglés... El nombre original claro. de, del personaje es Wednesday, Wednesday. Uh -huh. Como si se llamara miércoles uh -huh. bueno, Me parece sí. rarísimo porque con Merlina no tiene relación No tiene nada Pero viste que todos tienen un nombre totalmente distinto sí. Es verdad. ¿No? Bueno, va cambiando creo, según creo el que país. es tío Lucas. Creo que se llama Fester. <gullo> uh, Ajá, Fester. Sí, es verdad. Bueno, todos tienen un nombre distinto, claro ¿no? Exactamente. Bueno, y relacionado con esta serie, hay uno de los capítulos que presenta un baile bastante extraño. Que lo realiza Jen Ortega, que es la, la actriz, ¿no es <risa> cierto?, que le da sí. vida a Merlina. Y este, este baile que ella ¡Bah! realiza en el baile de la secundaria, digamos, de la academia, se volvió... Mirar a través de la plataforma de TikTok y diferentes artistas, diferentes usuarios de la plataforma empezaron a recrear este baile. Que si algún bailarín profesional lo ve, se da cuenta de que tal vez le falta un es poco al tema de pulir los pasos, fácil, los baile. Claro. Es, es bastante, bastante extraño. Y uno de los artistas que se sumó a este tren es Lady Gaga. Claro. Recreó el tren exactamente, se maquilló, etcétera y por supuesto lo subió a su plataforma de TikTok y lo viralizó. A ver, a vamos ver, a ver, a ver algunos porque además también la gente se lucea mucho <risa> para hacer claro. el, el tren. A, a ver, si podemos verlo. Tenemos varios en realidad. Ahí está, muy parecida a esta chica, esta usuaria es de TikTok. Mirale la cara. No, no, es muy parecida. Ahí están los pasos. Uh -huh. Pero... ¿Viste? Sí. Con sí, duro. fuerza, bueno, duro. Como es ella. Claro, y la mirada, ella, ¿no? Ella, la mirada. Ella, uh -huh. ella es amarga. Eh. Ahí está Lady Gaga, toda luqueada. Ay, mirá, me encanta. todo medio siniestro, viste el baile. Sí, sí, sí. Le agregó ese efecto a la cámara que le da el toque también. Tiene lo, los movimientos, ¿cómo se llama este videoclip? No, esta canción de Michael Jackson Ajá, que tiene el. Thriller. Ese, viste, Triller. que tiene el mismo movimiento de monstruo. Mamá, Ahí está, la mamá, familia. Papá, papá y niño, y la nena. Con las trencitas, Ajá. Ella, bueno, está en su propio baile, pero <risa> los padres bastante Muy bastante bien. Bueno, y este grupo de danza, que lo recrean también de la misma forma. Mirá lo que son. Esta es la canción de la, de la película. película claro, claro, la canción original. Ajá. De la serie, perdón. Me ¿No? me matan. Me matan. Y está bueno también porque trae una serie clásica a la actualidad, pero... De la mano de Tim Burton Que también le da ese toque oscuro, oscuro. A cada una de sus producciones encanta, Me encanta Tim Burton Me, ¿sí? ¿sí? me encantan Los Locos Adams Creo que es una de mis películas preferidas La familia Adams sí, sí. La serie, chicos, yo la vi Y creo que son ocho capítulos sí. o diez ¿Ocho capítulos? Me pare... No me acuerdo Bueno, Bien. entre ocho o diez Otro, Ocho días, sí, porque es cortita En dos días, o sea, me cerraban en el cuarto Y era como, ¡Dina! Y, y, eh, Ortega, uh -huh. la chica que interpreta a Merlina Lo que dice todo el mundo es que destronó a, a la quien original. había hecho la, la Merlina la original original no porque creo que ya falleció pero sí. después en las películas sí. fue Cristina Ricci que, estuvo que fue la el inicio de su carrera que que es, la serie? es parte de la claro, historia claro, también, sí, sí, sí, la Exactamente, serie. bueno y en una entrevista Con Jimmy Fallon allá en Estados Unidos Ella contaba que en realidad esta escena de, Del baile uh -huh. Ella no, no quería hacerlo porque decía que no tenía experiencia Pero Tim Burton le dijo que no quería contratar Ni siquiera a un bailarín profesional Porque uh -huh. sabía que ella lo iba a poder hacer no, y verdad. lo hizo, y lo dio todo y, y quedó espectacular Se ha puesto de moda el vestido Todo, ¿Todo? Las porque trencitas Las chicas imitan el vestido, uh -huh. las trenzas, eh, el baile El luquearse también ha sido un poco oscuro sí, sí, sí. todo negro sí. Y no, no, sí, no es sí. difícil de hacerlo Porque en tu casa o tenés una camisa blanca Ponele que te da el cuello uh -huh. Te pones algo negro, dos trencitas Te oscureces la cara y ya sos Merlina Sí. Es buenísimo, me encanta Correcto, a que eras por toda la cara Sí, sí, vamos. sí, asombrosa la serie <risa> Muy eh, buena amo, amo la compañera de habitación, de Merlin. También Ay, qué que graciosa no nombre, que es Sí Me parece Que es como no, no un acuerdo. gatito sí. Como un lobizón, sí, claro como un lobizón. Claro, Lobisón. Exacto Ahora, en ciertas partes esta serie ¿No los llevó un poquito a Harry Potter? No sé si han visto Harry Potter. Sí, puede ser. Mundo de Harry Potter, por bueno, ejemplo... esa esa es una de las críticas de Marcela Fulcán. Es una de las críticas... Que se parece de... a varias series, Ajá. que tiene tips de otras sí. cosas, y sobre todo remite un poquitito a Harry Potter. No la todos, Joel, que... a Claro, pero tricos. el baile claro. también, dice que el baile claro. también... es Bueno, el baile sí. está en todas las películas, pero los poderes y todo eso, como que un poquito, nada más, me encanta, pero me encanta este tipo de películas, claro, el, de la la series. investigación, un niño tratando de resolver un caso... Sí. ¿no? Sí. Claro. ¿No? De muertes uh -huh. y crímenes, todo eso... Te lleva un poco a Harry poco. Potter, ¿no? Es sí, verdad, sí, es verdad. Y a historias. Sí, Lo sí, había sí. sentido, pero no, no le había podido poner el nombre. ¿Viste? Pero es sí, verdad eso. que tiene como una miradita a Harry Potter. Hay, hay algo claro, que Tim Burton es un gran director, uh -huh. ha hecho obras maestras, pero hay que aclarar al público que está enfocada. Sí, claro. Porque esta, esta, esta serie está enfocada para preadolescentes. Uh -huh. Estamos hablando de chicos de 10 años, uh -huh. sí. ¿no? Que los grandes nos copemos, porque aparte nos resulta fácil, porque <risas> claro. viene muy digerida. Entonces es fácil de, de llevarla y de entenderla sí. porque está apuntada a chicos más chicos. Sí, sí, exacto. por eso no, no, no, no hay Entonces, más que no tan fuertes uh -huh. ni nada. Claro, digo, sí, la, sí. La, la historia también tiene cierto simplismo uh -huh. porque está apuntada a una edad que no es la nuestra.